Este viernes se reinició la docencia en la Escuela María Altagracia Paula del sector Villaverde de esta ciudad de San Francisco de Macorís luego de ser suspendida a causa de tiroteos que se escenificaban en las proximidades del centro educativo. Para el inicio de la docencia se presentó a la escuela el general Suárez de Correa, director de la Plaza Policial Nordeste, quien se comprometió a garantizar el orden en esa zona. Policía permanente alrededor de la escuela para que no se interrumpa la clase a esos niños, niñas y jóvenes que están aquí escribiendo clases que quieren. Eso está aprobado, puede es ser nuestro apoyo y este es un programa que nosotros eh, vamos a hacer la presentación y estuve hablando con el coronel Gastón eh, de la Policía Escolar, la cual es el coronel de la policía. Para hacer un, un plan y visitar eh, una escuela semanal para darle los valores más de a los jóvenes. ENTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.